se Vamos a portarnos Gracias. grabando os Gracias. aquí Gracias. Gracias. Gracias. Y el Gracias. taller, estamos grabando ambos talleres. Y en el primer hemos y ahora Ha generado no, mucha expectativa y mucha la verdad, mi amor, la responsabilidad y la publicidad y el pan. No solo estamos aquí eh, en este actual congreso, sino porque están conectados en el mundo. No obstante, ya lo digo como bueno, para que eh, hayan gustado vosotros y lo que estén viendo. Esto se está grabando, se va a grabar la segunda posición de hoy y todas las ponentes de mañana. ¿Vale? Y se va, luego a subir en el canal de YouTube de la televisión, y bueno, para el ver, para la misma edad, ahí en, en el canal de YouTube, para su participación. Y bueno, pues de vez, yo creo que no voy a entrar en la presentación, solo está porque, eh, bueno, el hombre es, es de sol, la doctora de sus manos, pero es como un sol, y nos facilita la vida en Bueno, pues no quiero. Vamos a ver si sobre las nueve. Bueno, pues sí, si está sobre todo que cualquier pregunta algo que, que, que sea satisfecho o, o contestada. Y bueno, pues no lo dejo como, como ya sabéis. Muy Gracias. Lo que voy a presentar es a Paloma Álvarez, que es nuestra residente. Vamos a dar las, a la charla entre, entre las dos. Va a empezar ella con una serie de historias históricas y luego un poquito y luego seguimos así con entre las dos. ¿Vale? Eh, ella está también interesada en el mundo y ha empezado a hacer una abolición de Para que usted lo piense poco vais poco animando a los que los miedos todavía, a va. Pues nada, lo primero de todo, es a contar un poco las historias sobre las autistas como han sido a lo largo de la historia, porque que ahora lo veamos que ha sido o que es un rollo que está en grano por Nari, no sé qué ha sido visto aquí. Entonces, por ejemplo, los, los conceptos más antiguos que tenemos son de la época de egipto el papiro de Caúm, que era un texto ginecológico de 1800 a.C ahí ahí eh, consideraban que la era un indicador mágico de la fertilidad. Y además era como, como se representaban las emociones. Por ejemplo, el Dios era el Dios que cuando estaba muy, muy enfadado, lo que hacían era que le retrataban teniendo una buena emorración nasal. Así que era un signo ahí de emoción. Pues. Luego ya, por ejemplo, eh, la antigua Grecia lo, lo que ellos pensaban era que, es que la nariz estaba conectada mediante un tubo directamente con la vacuna. Entonces, tanto los agregados mensuales como los pistaxis eran considerados como eran un equivalente. Como muchos ya sabéis, bueno, el estudio y todo, ellos eh, pensaban que la salud del cuerpo humano se determinaba en función de los niveles de humores que tenía. Los humores eran los fluidos, no los líquidos. Entonces, la sangre era uno de ellos, uno de los principales, y encima era el vehículo de muchos de los humores. ¿Esto qué hacía? Pues es que las prácticas con sangrías y con otra cosa que favoreciese la epistaxis eran muy habituales, y eran muy intensas. Luego ya esto va evolucionando y ya en la época de los romanos encontramos como los principales consejos de cómo abordarlas, las epistaxis, ¿no? Entonces, ellos se hacían, bueno, se no he han hecho autónicas ¿eh? Pero una de las cosas que hacían era, por ejemplo, una mezcla entre la. Eh, también las ruedas de cebollino, esto lo aplastaban y como lo hacían, ¿Vale? desde, sí. desde eso hasta otras cosas que ellas inventaron fue eh, que los renacuajos y con esas cenitas hacían como los taponamientos. Sí. Luego, eh, ya pasando por ejemplo a la edad media, ellos lo que hacían pues era, había la sustancia que lo que es la osnea, que es como un de este musgo que va creciendo en los cadáveres, en el que de no los cadáveres, cuando están mal encerrados. Entonces eso ellos lo recolectaban, lo recolectaban y no les echaban el taponamiento. Pues bueno. bueno, mira, eso ya no lo sabemos. <risa> eso no está muy claro, yo creo. Y desde eso hasta otra de las funciones que tenía era que fue un saco detrás del cuello hasta que se secase. Lo que no sabemos es si tenía que estar vivo o tenía que estar muerto. Eso ya no lo hemos encontrado por escuchar. Y luego ya en la medicina más popular, más moderna, que en la actual ya también estos continuaron así con las estructuras, y ellos que hacían por pues, porción las algas que estaban en sus tanques, que ya estaban podridas, eso o ya lo último fue lo de introducirse las heces de los trus. O sea que como veis está evolucionando, ahora vemos como música locura, pero lo que yo digo es que pensarán nosotros en eh, miles de años que estamos haciendo estas cosas. Igual nos ven como nosotros también. Así que eh, no sé. Y nada, ahora la doctora Marcos os va a contar un poco la anatomía de la nariz y de cómo están las arterias y todo para que nos estáis en los que no vamos la y es que bueno, os he traído el modelo de la nariz, porque lo que yo voy a dibujar ahí la realidad Entonces, la nariz, así la nariz, ahora por favor, la voy a pasar para que la podáis ver, ¿vale? La zona anterior de la nariz, la zona posterior de la nariz. Por el otro lado, la zona anterior, la zona de la nariz, la posterior, es la que correspondería ya la paladar a, a la entrada del paladar, la zona de la campanilla, O sea, el pelo del paladar, la campanilla campanita, la zona posterior de la nariz. O sea, la nariz va siguiendo la dirección del paladar. Paladar uno, el paladar del hueso, ese que tocamos con la lengua, ¿vale? Ese es el suelo de la nariz. ¿Vale? Y el paladar plano, es donde ya la zona posterior va a pasar el hueso. Tenemos estas estructuras, que son como dedos, que son los colmenos, sin tratar de analizar el aire, de filtrarlo y de calentarlo, ¿Vale? Y tenemos los senos paranasales, estaría a la parte de aquí, es la frontal, luego por atrás el seno espenoidal, no bueno, tan atrás, y aquí el maxilar, y entre medias están en los senos esmodales, que ahora vamos a comentar porque hay una arteria muscular que es importante para tener, ¿vale? Entonces vamos a hacer el dibujo a lo, a lo grande, Aquí estaría el seno frontal, aquí estaría el pecho de la nariz, aquí estarían los fenoides, ¿vale? y aquí estaría el cómplice, aquí estaría el suelo de la nariz con para el paladar, y aquí ya nos iríamos a la zona de la pantalla. Estos serían cornetes en la pared lateral, medio superior, y en la pared eh, medial sería esto mismo, pero sin sí los cornetes, ¿vale? para que podáis ver un poco mejor qué es lo que bueno, Entonces, ¿por qué la nariz sangra tanto? La nariz sangra tanto porque su vascularización depende de las dos ramas de la arteria carótica, tanto la arteria carótida interna como la arteria carótida externa. ¿vale? Entonces, claro, prácticamente toda la vascularización que va a llegar a la cabeza a las va a ir también. Por así hablar. ¿vale? Entonces, tenemos que de la arteria carotida interna, sobre todo en la zona superior, ¿vale? de aquí nos va a salir una rama, que es la rama oftálmica, y de la rama oftálmica nos van a salir una arteria hemoidal posterior y una arteria hemoidal anterior. El moides son esos senos que hemos visto que están aquí un poco como por detrás del maxilar, el maxilar y el frontal. ¿vale? En el término. Y de la arteria carotida externa lo que vamos a tener son ramas que nos van a ir a la zona posterior de la nariz, igual que la zona del posterior, pero un poquito más abajo, que sería la arteria externa Y luego vamos a tener las ramas palatinas, la palatina menor, la palatina mayor, ¿vale? y luego vamos a tener ramas de la arteria facial. La arteria facial va a dar la arteria labial y de la arteria labial van a salir un montón de ramas para toda esta zona de aquí de delante de la nariz. Aparte, estas estructuras de aquí de los cornetes en los laterales de la nariz, Vale. ¿Qué va a pasar con todas estas demás? Se van a quedar cada una por su lado, fáciles de identificar y demás. No. Se van a enmarañar entre sí y en los rendos todavía más enmarañar? ¿Vale? Entonces, en el septo, o sea, no la parte que tiene los cornetes, sino la parte que sería así, más limpia, en esta zona de aquí, en toda la gente normal, si no se que queda de rendu ni nada de esto, se va a producir el área de x ¿Vale? O la área de se llama ¿no? de las dos máquinas. En esta se van a unir ramas de la hemodal anterior, ¿vale? la hemodal posterior no participa en esto, en estos pacientes, en la gente normal, en el red, puede pasar cualquier cosa, y luego van a llegar ramas también de la esfenopalatina, de la palatina menor, de la palatina mayor y de las arterias vacinas, ¿vale? o sea, Aquí hay un vaticulillo y de hecho este es el punto más frecuente de producirse epistaxis. Un punto serio, fácil de ver y no es muy difícil de tratar porque después de todas esas uniones no suelen ser tampoco vasos enormes, ya son herramientas más cercanas. ¿Vale? Entonces, en el reno, todo esto va a ocurrir, pero se van a unir todas las todas. ¿Vale? Entonces vamos a tener vasos que además no van a ser vasos patológicos, ¿no? van a ser lo que se llama a veces incluso venas aterrizadas. O sea, no tienen capa muscular, el endotelio es práctico. Y esto se rompe en cuanto uno hace así. ¿Vale? Y una vez que se rompe, pues hay que pensar en qué hacemos para tratarlo y entonces hay que tratar un palomas para que. Bueno, pues, ¿qué hace cuando lo necesita? Yo sé que os da mucho miedo y es normal, pero es que lo primero de todo que se debe hacer uno es sonarse, sonarse y lavarse. Entonces, pues, lavaditos, pues, bien consuelo, os lavaditos, os viene con suelo o viene los algodones directamente, ¿vale? Entonces, una vez ya que hemos limpiado las cosas, en la sala, a la dar todos los coágulos, es que es bueno usar todos los coágulos, porque si no, vamos a evitar que eso se pueda luego eh, parar de sanar. Entonces, una vez que ya los hemos lavado, podemos poner los algodones, si uno tiene mucha fibrina que muchos de vosotros lo tenéis, Mejor mojarlos y ponérselos, ¿vale? Hacer una buena compresión, así, con las dos manos, ¿vale? Y esperar unos minutitos, tener un poco de paciencia, o veces necesitas sacar y meter los algodones, cualquier cosa, pero lo suyo es que es por con algodones, lo primero, ¿vale? Y de los algodones, cuando ya con eso, pues vemos que eso no está funcionando, pasamos a otros tipos de cosas. Entonces, ¿qué otros tipos de abonamiento hay? Hay taponamientos que van desde los reabsorbibles hasta los no reabsorbibles, ¿vale? Entonces nosotros os aconsejamos, por ejemplo, que antes que nada se empiecen, bueno, se empiecen o se usen, hay otros taponamientos que son reabsorbibles, por el hecho de que se meten y no hay que sacarlos, se van deshaciendo o deshaciendo y ya está. Por pues ejemplo, Los que no se reabsorben hay que sacarlos, Entonces, cuando los sacan muchas veces se puede producir ahí otra lesión, podemos empezar otra vez a sangrar o cualquier otra cosa. Entonces, eh, los resumibles que tenemos, por ejemplo, tenemos el subtitel, hay muchísimas marcas de subtitel que muchos lo conocéis ya, me imagino. Sí. Entonces, eso pues, se, pone, se pone, se corta si lo necesitáis y se puede mojar al suscribir, ¿vale? Si no se es que en suscribir, pues tampoco se puede mojar o no, no pasa no, no, nada con la sangre, se va a mojar igualmente. Y eso sirve como taponamiento y también es simotópico, entonces también va a evitar que sangremos más. Un Una pregantilla, creo que son como la misma. Sí, claro, entendiendo que ahí está, sí, sí y lo lo sabrosa, ¿sabrosa? ¿y eso cómo no te lo pones, como se sí, coloca, porque mi padre le recortaba que, le decía que le algo, no se le quedaba como el algodón. No, es muy maduro, o sea, eso, pero ¿no? enrollas como un rollo y te lo metes. Sí, por ejemplo, cuando le cortas, como le dices, y te lo metes, pero es tomas duro, tampoco lo sabía que se pongaba vacunada. nada. Claro. Claro, si lo mojas una vez haces directamente es muy grandito. Sabes, si te puedes hacer eso en la mano un poco. Es lo suyo. Y una vez puedes hacer una barriga, cada vez tienes tiempo y se lo hago Ya, para lo si queréis, para que lo vean la gente. Aparte del por ejemplo tenemos el espongostán también. Claro, el espongostán, aunque es un poco más difícil de manejar sé pero bueno, Luego vamos a hablar del kit que debe ser Lo que Y luego, aparte, aparte ¿qué más tendríamos? Tendríamos los que no son resumibles, que tenemos... Bueno, las gasas. Y el, ¿El qué? Y el diostito también. también. Es un. O sea, es que ustedes me han pasado. ¿Qué es eso? Eh, tenemos el raquitrino, tenemos los tatunamientos, ¿vale? Es preferible que os pongan cualquiera de estos a que os pongan, por ejemplo, el melocé, ¿vale? Porque el melocé es bastante más, más traumático. ¿Qué pasa? Que el melocé también, bueno, igual que los la tendencia es a ponerlos pues, según vemos el geno de granito, de meterlo, y no, no es así, sino que habría que meterlo más a preparar eh, de manera paralela ¿eh? para que no se vaya ni a hacerlo ni a cualquier otro sitio. Eh, por pues, eso se es ve con hospital y se por favor, que nos pongan número 3, Que ¿vale? luego además, meternos también en la mortalidad. Les pongan a la anestesia. Eso, ¿eh? El es una que se como así, en Sí, sí, sí, sí. Sí, se queda No, no. Ese es el problema problemas que al sacarlo. El que, no se me lo todo aquí lo que la Sí. ¿Sí? De todas maneras, en términos generales, se llame como se llame, es que nos pongan siempre un no reabsorbible siempre que sea posible. Eso sería lo preferible. Se llame como se llame, de los no reabsorbibles no. No, pero dentro de los no reabsorbibles, por ejemplo, es mejor que pongan un reabsorbible o es mejor que pongan un neumotaponamiento y que se que se un neumotaponamiento más posterior, a que están por el merotel. ¿Vale? Y no, por ejemplo, el merotel. Eh, una preguntita: si el merocel lo envolvemos en una capita de surgifel, ¿mejoraría algo el No, porque al sacarlo, el problema es al sacarlo. Sí, no. Eso me refiero, ¿no? tener la capita de surgifel no lo diera no, la... no, porque vas a gastar. Es, ¿Sí? ¿Sí? te... es que hay mucho arrastre de las presiones y se van a abrir presiones al sacar el merocel. Hombre, mejor ponerle la capita de surgifel, pero. <coughs> No. El, la la la idea, por ejemplo, pacientes que me no dan tres, ¿tú? una de las cosas que hice fue poner un poco de frutinel encima el, el, el del hotel. claro, no era un rendu, o cuando le sacas luces no suele sangrar. Entonces, me gusta bastante el excelente manejo a un paciente normal, ¿sabes? Pero bueno. Y luego, cuando ya en los zapatillos ya vemos que ya no nos funcionan, también hay otros tratamientos, por así decirlo. De pero no, no el Sí, yo no lo encontraba. se un sí. tiempo también ahí, pero ya se ya, A ver, o sea, se puede poner pistas sol, se puede poner pero mojar, no se puede mojar con una voz que nada, no es lo mismo está sobre la, de la, la, la, la de tiempo, tiempo, ¿sí? Pero se puede usar, o sea, el caso es que sea algo que te funcione para cortar el sangre. De todas formas, de todas formas, de toda forma, lo estoy haciendo <ríe> un contenido de. de, de sí. suelo. Sí. Tal vez uno una parte Te lo De todas formas, siempre sí no te no lo puede tomar. No. Sí, no también hay que encontrar la atención, es muy importante encontrar la calculación, ya es... no hay que yo Las ¿Qué pasa? Que las simbolizaciones, por ejemplo, se pueden hacer de la zona de la extrema latina, comentaba la otra mano, en una zona como más posterior que se podría ver, y los soldados de los reinos suelen ser más anteriores. Entonces, eso podríais ahorraros ¿Ahorrar en los soldados, los tipos de reinos muy posteriores y ya ¿Vale? Luego, es verdad que en los hospitales muchas veces hacemos capacitaciones con barritas racionales que tenemos por aquí. Bueno, esta esto, esto es una reliquia un poco. Esto es antiguo, un bol, como hace una curiosidad. Y son unas barritas que producen una quemadura química, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que duele mucho, hay que poner la anestesia, porque se va a producir una quemadura, una quemadura, al final. Entonces, luego va a salir una costra y vuelve pero bueno, no, no, pues no ve, la, la, sí, la sigue habiendo ahora. La sigue habiendo la, la, se la seguimos usando. ¿Qué pasa? Que pueden producir perforaciones, bueno, como muchas otras cosas, pero si lo utilizamos de los dos lados del c de, y de los dos lados del tabique, se puede perforar el tabique muy ¿sí? fácilmente Entonces, si tenemos las particularidades, con estas paletas, ahora las dejamos, que son ya muy antiguas, ahora. ¿sí? Pero no, nosotros ponemos siempre. Sí, sí, pero digo que yo me. Ya. Nunca ya. Pero, pero es, que es un problema, porque es que esto, como digo, es un tema química. pero la probabilidad, que te hago. Bien. Ya sabemos que se quemaba quemado la familia lo los más pequeños. Era que ahora no hemos surgido aquí. Eso eso hay que evitarlo si no, otro. Claro. Sí, sí, ya, ah, no tenemos. Claro, si ahora mismo tenemos una final como para esa, ¿sabes? Tengo otras cosas. Solo hoy hay dos. Sí. El problema es que todavía. Sí, sí, ¿no? sí, y nosotros con muchos pacientes, por ejemplo, que vienen a un límite o cualquier cosa, aunque de ante el yo una vez que hace ¿sabes? Si un puntito ahí, lo puedes. ¿En vez a tener sangrado ahí? Eh, ¿Mejor esperar que pasen más años pacientes? No, no. no. Mejor estar practicando la mala para que se le exporte. Ahora pasamos a las preguntas. Ah, sí. Entonces, tenemos una serie de preguntas que nos habéis hecho que hemos ido recogiendo ah, y las vamos a contestar bien, y nos dais preguntas lo más rápidas que va a, no, vale. ahora, a ahora mismo ya está. la <ríe> para <ríe> Sí. yo? Yo no lo utilizo. Ah, no sí. tengo el enlace para la nariz. Eso me lo señala. Pues, sí, pero no no, no, no, no hay un lazo para, para la nariz. Lo que pasa es que es cierto que hay <coughs> sitios donde estaban usando el lazo para la nariz y también lo han dejado usar. O en Francia, en el caso de el usados para la nariz y en París, están publicando la de la vida porque han visto que va peor para la nariz. Yo no, o sea, así como para las cuestiones de piel es va bien, sí. pero sí que se ha visto que para las cuestiones de he tenido All right. de oh, yeah. No. si sí. ya no no o sea, sí. no no no no que ¿vale? eh, eh, eh, vas a es muy que la, la, la terapia. No, no es No, no, no, no, es una tapota, no, no, no, no, un salir y apenas bueno porque de las veces que te he dicho antes por lo cual saliendo mucha menos herida personal sí. porque ya se han extendido las personas nos salimos más fáciles, pero si tú le intentas desprender y está ahí bien pegada pues entonces te vas a hacer una herida al intentar porque ya cuando lo estás notando cuando la estás cuando te está tirando si no te mucho, y es cuando ya estás. cuando ya deben estar separadas. Y cuando sales solas, cuando sales sola porque ya estabas separada ¿Por eh, <risas> qué no salgo sol? Sí, claro, es que, claro, no me interesa y no me lleva. Entendería lo que está diciendo ella cuando acabe el chico, claro, cuando no llevo. Que hay muchos tipos que a para hidratar es Esa ha sido una de las preguntas de... Aunque no a Una fórmula ¿No la, la, la, la, la fórmula magistral, la fórmula magistral sí es 15 gramos es, es, es, eh, de vaselina filante con 75 miligramos de Vaselina líquida de farmacia de, preparaciones, de, preparaciones, de, equipos, de <risas> me ha preguntado por el ácido hialurónico y lavado con ácido hialurórico si se puede no lavar con ácido hialurónico, pero es importante ponerse una fumada un va de tipo gasolina y y porque si no se puede resecar la pinta de por el hialurórico por el hialurórico claro. claro. y fa, no, vamos a Si el talento dice esperado, yo sí que me va a costar salir, pero me cae, me cae, o sea, como una frase. Cuando me cae, yo me lo meto, tanto con el coágulo, es normal. No, Fuero fisiológico, sin más, pero no, Entonces, efectivamente, tiene que caer de una forma. Pero vamos, cualquier tipo de gracia no está poder. visto que nada. La baseline también también que sí. sí. sí. la mes. fueron la siguiente caducidad para los meses La siguiente caducidad es ahora los 6. Vale, Está viendo que realmente la aguada la agua. En la agua, la agua. cuanto a usar productos calcados en la nariz, bueno, la nariz es un sitio que te metes un poco donde vayas a usar. O sea, si la gente tiene que cantar, si te ha calcado, pues un año, no, a lo mejor no te merece la pena usarlo. Pero si te va a un mes, pues si es una polla de chapulín para que tienes a mano, pues te lo no pasa nada. Si tienes un bolillo que te tienes que poner para la nariz, que lleva la tibia, no es como ponerte en el ojo. Eh, aunque lleve abierto un mes pues después seguir comiendo vale. Pero, ¿no? Pero, ah, si, no si, si no ponen la calidad a un mes podríamos aguantar la bueno, aguantar la, sí la de propaganda no, que no como ah, sí, sí, sí. ah, pues uh, no a ver Vamos a comentar poco las preguntas porque ya lo que me eran interesantes. Entonces, eh, la primera pregunta que tengo ahí es sobre si las sesiones que se tratan con estrellas de buenas o estrellas de la Pero si se cierran definitivamente y lo que ocurre es que se a esas personas los pasitos y, y las que me voy a comentar. eso que te lo todo blando, porque la profesora me decía, pero cómo lo hacías, la tienes en la lengua o en el labio, cómo te da? la había en casa. Sí, te puedes apretar con una vasita y luego eso te puedes poner el, el hielo. A veces va bien más que tener... Tu Pero el hielo en la boca también te reduce la. te reduzca de las arterias de la vida, te con el pistol, que son las que están en la parte del suelo de, de la nariz. ¿sale? Esta parte de aquí, entonces, si le pones el hielo en la boca, puedes disminuir los flujos o a partir de aquí y mejorar un poco también las distancias Es mejor el local en la el la, en base de bueno, sí, pues sí, la, la base la base vale. en la base en la nariz? Con, con. la boca? Ah, A uh, ver, en lotan, la base de la cuando yo salgo de la ducha, sí. yo dejo que el agua caliente me esté con la nariz sí. y le produce un A ver, el agua caliente, de hecho, la usamos a veces en las cirugías para ayudar cuando hay algo y demás, pues también produce con un poquito de. Pero bueno, como la es que no de huevo. <ríe> sí. Y, y, y funcionan las cirugías para atacar la anastasia. O sea, que igual. Bueno, a por lo menos, me, sí. me Sí, sí, de hecho, se, se aplica. No voy viendo porque no se trata de cocer la, la sangre, pero sí si se hace la agua caliente, no solamente porque lo limpia, sino porque mejora algunos de los pasitos pequeños y que nos ayuda a ver. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer esto terapia? Bueno, Sandra. <risa> hemos sido dos veces cada 15 días a la doctora Sol y en ha estado pues, de tener hemorragias pero se modera, pues han dado normal. Todos los días todos a desde que está este con ellos. como yo de <tose> la pero luego yo Sí, cuando fuera, pero línea, sí, claro. anemia sí, sí, sí, sí, sí, sí. y hace dos meses pero uh, de una <música> novedad ah, de, de, de, de seis siete 7, 7, que se 7, la 7, 7, 7, no.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 La operación de, de, de la payet. A ver, he visto casos de que dejar la, la cirugía o sea, los que han terminado sin la bici porque entonces de en el principio el paciente de no conviene la bici no conozco a nadie que se haya hecho no, sigue ahí sigue ahí sigue ahí Haciendo Aprende mucho. Adiós, adiós, yo sabía que tiene una sustentación que se va a apoyar tanto como a los dos. La vida, siempre. Okay. Pero, pues, <ríe> una de las digamos, objetivos que tenemos con la sustentación, como ya comentaremos más, es que en estos procesos, tanto el profesional como la investigación, hay una continuidad. Hay una cosa es muy importante en los profesionales. Seguro que Por tanto, vaya a tener apoyo, como ahora. De Un agradecimiento. En detalle, gracias a los compañeros y compañeras de Valencia, estamos en Valencia, a entregar un detalle que es muy típico de aquí de Valencia, que es el socarrat, ¿no? Sí, socarrat. Socarrat. Para que te caiga el recuerdo, en nuestro paso, por aquí, por reta. Congreso ¿Este es? ¿Sí? No, este, es, es una batosa de barro pintada a mano y luego queda en el hombro. Y lleva... No, no, es no, originario de Valencia, ¿eh? <y> oh, o sea, es es la... pero, tí, que ahora lleva un tipo de luego le hemos puesto la artista que lo ha hecho... A ver, Marilda. Bueno, esta es mi idea. No, bueno, sí. bueno.